Qué pasa, poderosos. Soy que estamos de vuelta con Ion 6. y algo. Estamos con Gameforge, con los Asmodian y con mi gladiadora del de Ever 36, Clara Hu. Vamos a ver si alcanzamos a la Helios que está ya al 41, 42. Espero que sí. Y ya hemos dado, ya hemos notado que los Helios le vean un poquito más rápido porque tienen acceso. Más rápido a la zona de leveo y de quest, así que sin más dilación, vamos a ver si conseguimos pues, hacernos pues, rápidamente con lo que es eh, la quest. Vale, no voy a arrullarme más. Uy, tengo esto. Recuerda que de mucho eh, vamos a vender mierda. esto, venderlo equipado mejor. Yo creo que era mejor de no lo voy a vender por si acaso. Eh... Tengo que hacer la día de esto y a ver si se le vea bien con la luna. A ver si se le vea bien en la isla de Madruner Hay como dice que, bueno. Pero en fin, no voy a. No voy a indagar más en eso. 50.000, ahora mismo no me hace falta. Bueno, ahora mismo no me hace falta. Bueno, si va a acción vamos a, a leer, ¿vale? Hay eh, que ir allí. Y seguramente ya me vayan. jugando, no me pida la jodida. Pues ¿Dónde va Karma? Claro. Aquí y para allá. No pida la jodida. Bueno, tú ya se a la parte de que ya hemos eh, visto. Y que hay que coger y. y eso y y entra en el área había que entrar en en área y y aquí hay que entrar en Macarma. Y de la área de que veo eso me recuerda Eso ver si lo la área de dejo... es la área de y se desenfoca me recuerda A la los, a los cer. A, a, a la El otro día hice un directo de Ion eh, jugando con mi Gladys al nuevo, al nuevo evento. Eh, al nuevo evento que hay en Ion NA Y tuve con mi y ya os digo, eh, se nota bastante el cambio, ¿eh? De la, de la 5.1, bueno, de la 5.2, oh, de la 5.8, perdona, a la 6.0, ¿eh? Que me tenga hablando aquí de toda la vez, los he dicho esto eh, y me hago un lío. Bueno, a ver. Pues sí, es prácticamente casi igual que la de. Casi igual. esto todo tiro, ya sabéis que. Pss, que en una mierda. Ya estoy bajo este efecto. Pues ya está. Bueno, pues vamos a ver rápidamente Si el vídeo se hace un poquito más largo Es que es porque quiero pillar a la Helio Así que perdonadme si el vídeo se hace un poquito más largo, ¿vale? O lo abierto Que me podéis pasar, pasar un poquito para adelante y demás, ¿vale? ¿Podría subido un vídeo de 20 minutos? Sí, pero es que quiero... Mmm, a ver si puedo... Mmm, alcanzar el máximo de la vez posible Antes de que sea 24 de Octubre vale Pues por el obvio tema de que De que el 24 de octubre voy a dejar a Gameforge Voy a jugar ahí en América Vamos, eso lo saben los Indios paches de en Gameforge tengo a mi Gladia De 65 Y en vez de seguir en Gameforge Pues puedo seguir perfectamente En eso En Ayugunea De hecho en Ayugunea voy a subir toda mi casa a full level Vamos a subirlas todas Como salen rápido, pues se puede hacer rápido. A ver, parada, de velocidad. Venga. El puto solo de los cojones. Fíjate que mientras. y mira la cosilla. La comida. Pues tenemos. Ahora el Gunner, no sé, habéis visto el vídeo de, de mi Gunner, Elia, en Gameforge. Y hay una mmm, maldita metralleta, eh. Es una maldita metralleta y mola, mola bastante. Pero todo el mundo dice que los chanters están rotísimos. tú me dices de que los chantes están rotísimos. Así que a ver si llega a la 6.2. Hay un NA. a Carolina, que es un chante. A ver si, ¿verdad? Venga, subiendo. Todo lo que yo quiero. Aumentar el derribo. Es una pasiva. Que aunque parezca mentira, las pasivas hacen bastante. Nunca os dejáis engañar por la pasiva. A ver, de Caliga. 18. 8 la mierda lo tiro porque eh, vale una quina es una gilipolla para conservarlo porque vale uno de quina bueno vamos a seguir leviando. Eso es la mierda esta, ¿eh? van a no poder usar a que de cabrón. Uy, esto no me he echado. Ahí tengo que coger objetos de lavador. Venga, entonces. Uy, no me lo quita. Pues, eh, un problema. Un problema. La mierda. Oye. Joder, se ver. un tonto, eh. Venga, va Vale Tres espadas Y si me hace falta Vamos a traerlo Ay hombre, es un. Míndeme acá, míndeme acá. El caso es que hago bastante daño, ¿eh? El caso es que hago bastante daño y, y pica mi ataque, ¿eh? Pero claro. Los de ellos también pica, así que tengo que tener cuidado. Los de ellos también pica. Esto puedo tirar al suelo. No, he eh, fallado. A ver ahora. Vale, me quedan los arcos balaures, los arquitos balaures. Uy, de vida me ha dejado fucking fucking, eh, de vida me ha dejado fucking fucking. Vamos a ver aquí. Como veo que ya lente ahí, hay, pues vamos por aquí y esto es, vale. Me pide al lado lo de la quest de campaña. Para encontrarlo también puedo hacer esto. Eh, eh, eh. no, Guardian delite de Conauta. Claro que no me dice, no me dice quién suelta el arco. Yo no dijera que podría, podría encontrarlo perfectamente. Pero bueno, no pasa nada. Vamos por aquí. Ahí hay uno. Y de paso la pista. Vale. Y de paso la pista. Destruir los neutralizadores de barrera. Wow. Ya eh, cumplí. Lo dicho, lo hago. Le vean más rápido. No tengo que buscar los inhibidores. Lo que ello conlleva, ¿sabéis? Bueno, mismo que la gente hay y no tengo que meterme tan en medio de la fila, de los de los baladura de los cojones. ¿Hay un inhibidor. Lo bueno es que estas cosas salen muy rápido. Los objetos estos de mapa que son destruibles para quest salen muy rápido, es lo bueno. Oh, y si incluso si tengo suerte, no me lo marca, no me lo marca. Me marca este que que tengo más cercano y seguramente habrá que otro, otro Creo, hasta eh, tampoco, vamos. No merece ni la pena ya buscar. No me es ni la pena ir a buscar, con quedarme aquí y esperar los 10 segundos que tarda, aproximadamente. Mientras puedo curarme y aprovechamos y curamos y estamos de cháchara y para ti, para tan No hay pérdida. Bueno, ya sabéis, el 24 de octubre en Ayun actualización de la 6.2 y según dicen en los foros, están trabajando en la 6.5. Vamos lo que pasa siempre. con Entre un Enea y Gameforge. Gameforge actualiza antes que un Enea. Pero hay un Enea lleva la delantera cuando actualiza después. Así que bueno. Y aparte de que no es tan pay to win como Gameforge. Porque Gameforge es pay to win para la venta. Y en los foros de Gameforge lo están demostrando. Que Gameforge es pay to win y pay to play y pay to mierda. Vamos a jugar en Gameforge... Eh, un poco de masoca Que es lo que yo estoy haciendo Yo como soy masoca Pues estoy jugando Y me forje De Forge. Versado, Me gusta que me metan eh, astilla Por los poros de la piel eh, Me meta que me, que me gusta que me azoten Con un trozo de pecado frío ya sea, cosas así en fin, Es mentira todo eh, Pero bueno Bueno Vamos a ver Lo que me encuentro ahí arriba Ah, tengo que otra carta Vamos a otra carta <coughs> hay que esto. Detribuir arma de invasión. Esto es una especie de robot que hay. Esto es. Que eso. No sé. No sé si. Es Espawn. Eh, uf. Esa se pupa, ¿eh? Si le espawn. Eh. Es pequeño no, joder. no, mientras no me a otro Y yo te una cosa, ¿no te primero te que la, que la chupa vida? Luego este. Es mi lo que me interesa es la chupa la vida. ¡Chupa la vida! Vale, si le quitamos uno es porque es un objeto, es un decorado. Yo, cuando vi esto por primera vez, dije: mmm, ¿Cómo se va la olla ya a lo, lo de Ion? ¿no? Bueno, iba así en el Necesof. Meter una especie de mecha. Hay other touch pero coño. Hay es el punto de que la baladura tenga mecha. Yeah, yeah, yeah. Mira. Mira el chante. Un chante. Y si va a estar transformado, ya ves tú. No un chante. Es un gladiato. bueno. Bueno. ¿Bueno? Ya iba yo así. Iba a decir, ¿qué va a ¿A putearme? Porque podría pues, haberme puteado perfectamente. Ya tengo una cuadra para entregar, pero no la había entregar ahora mismo. Vamos a ir haciendo la cuadra de campaña y luego la entrego. Va a ser mejor, si no se si lo no, si no va ahí... a ir... Llevo ya 20 minutos y hemos hecho una mierda comparado con, con Colovalio. Llevo 20 minutos y hemos hecho una mierda comparado con Colovalio. Pero bueno. Chisca a la espera. Aunque no ha parecido un poquito a lo que sería. La parte del horario. En la que nos matamos dentro de Indra tu Bueno, mujer. Si vamos a entrar sin problema. Si no va a dar para el pelo. No va, va a afeitar. La nuca. Sentado en la fortaleza de la karma. y es exactamente igual a como es el del Valio. Tan tan tan tan guay, es que hombre te azúcar, que peor. exactamente igual, Carlos Así que yo creo, le vamos a pegar un corte aquí Porque esto es que es igual eh, Hay que hacer exactamente lo mismo que los Entrar y limpiar No sé Es que haya inventado y todo, se me quedado a okay. gusto vamos si he cortado no hay algo que me haga atacar más rápido porque hay es que como muy lento parada defensa mágica precisión ¿qué velocidad y esto y esto que hace Te este Mágico, defensa, precisión, parada. Sí. Es que lo no mismo, sinceramente. Es que igual es de que pero bueno, vamos, vamos a hacerlo. Que lo veáis. Bueno, con el helio voy un poquito más rápido, ya que tengo la skill, la puedo ir, digamos, ¿cómo se diría? Tengo buena rotación de skill. Vale. Pasa que el animal atacando el gachón nene la virgen. Igual que en, que en la 5.8. Igual que en mi Gladys la 5.8, en el que eso parece una, una, vamos, una metalleta. Claro, me ha cortado. A ver si puso la vida. Bueno, por lo menos aquí le jodí un poquillo. Ahora era por aquí. Vamos, hombre. Va a haber matado un guapo, eh. Vale, A tu casa, a ver si me sube de, de nivel y de eh, me cura, ahí está perfecto, o me da alguna cuenta interesada, eh. Son alrededor del objetivo hacia ya está un objetivo situado, distancia, punto de daño. Vale, este de pega un sartito. Esto es para esto. Y encima todo, todo lo que tenga alrededor lo hago ocupa. ¿Cómo así? ¿A ¡Aquí estoy! Y esto, como digo en el otro vídeo, eh, matamos a Macaete y esto podemos matarlos, podemos destruirlos sin tener que atacar a los mobs que hay alrededor. tontería? La verdad, vale, hombre, que esto es un X-0 es y cero, te reviento, cara. Directo, vamos a darle caña. Mismo ahora, como no, no tengo ataque a distancia. Ah, pues sí, llego, sí, pues ya está. O mejor. Por mejor. Ahí. Mismo este ahora me ataca. Eh, sé yo qué. Pues ya está, pues hacemos limpieza. que que le pico con cabeza. o mejor dicho, que no quede en tactico Digan, fue un pingüino super guerrero con un hacha muy grande que nos reventó los reforzadores de Éter. Y dirá el suplente de Éter que voy a matar ahora más tarde. Night O para lo que no sepa en inglés. No me lo puedo creer. Y diría el tío. Sí, créetelo. Messi, yo, pero no me hacen hambre. Ay, ya venimos todos. Ya venimos todos. Pues ya está Vamos a liarla. Tú tranquilo. ¿Qué pasa? No va a indororo? Vamos. Intro, no. Lo siguiente. Insufacto. Bueno pues, a un tono, un hemos hecho varias cuadras, Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Vamos destruimos los reforzadores de E3 que nos queda. Ese por ahí. Ese por aquí. Ese por ahí. Y ahora entregamos la quest. Ni uno ni otro. Aquí acabo antes. Se me, me olvidado la tecla. Vale. El arma. Pues bueno, creo que me daba el mismo. La misma arma. ¿Sí? Y creo que puedo fusionarla. Pero creo que la fusión pide. Pide. Pide. Pide pela que no tengo, ahora tú seguro. Bien. Vamos a ver el arma eh, eh, eh, vale. Yo quiero reforzar o modificar opción de arma Hay 119. Y no tengo 119. Me daría un arma muy chachi. ¿Sabes? Me daría un arma muy chachi, pero no puedo. ¿Qué hago? Pues la guardo. Y cuando pueda, si llego, que llegaré seguramente. Pues cuando pueda, pues cojo y y, y y la encarzo. Que bueno. Lo mismo una quería porque luego me da un arma mejor. He pasado dos, dos tres levels más, pero bueno. Esto es un equipo. Ahora entregamos la otra quest. No manda ya para Beluland, pero vamos a venir aquí a entregar la, la otra quest. Y ahora marchamos para Beluland porque creo que estoy... Eh, eh, no. Como entregar esta a botas. Recordad: no dejéis ninguna quest dorada ni ninguna quest azul sin entregar. Se eh. vean muy bien. Se vean muy bien. Vamos a vender esto. Eh, esto, esto, esto, esto. Lo mismo si viendo más cosas, subo. Bueno, vamos a para Belulam. 11 segundos. Vamos a para Belulam, como, como sea. Belulam, Belulam. 3, 1. A Belulam. Ahora en menudan, pues hacemos lo mismo que hicimos con el con el Alio, Una serie de cue de dar paseíto para que nos lleven a Yelmaros. Yelmaros o Gelmaros para luego de la Luce. Dicen que el Gold Pack en gelión ha bajado debido a que se consigue muy poquita esquina, pero no sé yo. Parte ojete, no te lo crédito. En fin. Luego llegará el comentario Joder, te mates con la gente Killer Bruno eh, no. no me callo Se han ampliado vuestro engarzado de estima normal Podéis aprender habilidades dejando que el Mate de estima os equipe estima es en un engarzador de tima normal. Se puede engarzar de tima normales. Te jode. Yo entendí de que el tío de los timas te daba estigma. Digo, anda que guapo. Aquí ahora me darán un estigma. Para matarte. Para que el estigma me lo darán cuando te engermaron. Supuestamente. Pues vamos a entregar toda la cosa posible. Y vamos a bajar manos. Ahora subiremos bastante. Ahora, ahora, ahora, vaya a va, ver. ¿eh? Todo es lo que se sube. Ahora sí. era una chorra, esto era una chorra como una casa. el soberano. ¿Qué soberano? El que te la agarra con la mano. Uh. Viajar hasta Helmaros en Balaurea. Hola. Otra, no me lleva afuera, qué raro. Eh... es lo... vamos. Ah, vale. Eh. vale esto hay que hacerlo ya, de, ya os digo que tengo dicho que los, los tutoriales hacedoslo porque os dan cositas muy cositas chachi muy cositas muy chachi coño porque hace falta vale aceptamos y esto no lo equipamos una gafa que sea mejor que el caco que tengamos ya me da un toque muy... Eso. eso también lo voy a hacer, que lo veáis. Encima tendrá un collar muy chulo. Fácil esto. Reforzar. Engarzamos. Equipar. Esto que yo lo voy a hacer rápido, leeroslo. Porque os enseñan a usar esta cosa. Que os van a venir bien. Uff, ha fallado. Normalmente os falla, aquí hijo de puta. Hijo de puta, normalmente os no falla, que cabrón Pero bueno, aun así el que dan a mejor, eh Como si tu hubiera mejorado pues mejor que mejor, no? Pero bueno Esto lo vendo Esto lo vendo es que va, es que tengo una mierda Dice, para que voy a vender, no sé, que ¿qué voy a perder el tiempo vendiendo, no sé, qué es una porquería vamos rápidamente no sé por qué no me ha teletransportado eh, suele teletransportarnos no sé por qué pero me ha parecido curioso lo más normal que otro teletransporte y os lleve justamente al lado como así con los pero no, se ve que aquí como soy negro pues no, no hay es que ir allí pues bueno vamos para allá ¿eh? Bueno, recordar que hay eventos en hay el NEA si tenéis PG de más de más de level el cual podéis ganar cositas para vuestro propio uso o para eh, venderlo. ¿Y que así. Ah, no sé si es por aquí. Sí. ¿Tengo recordado? Sí. ¿Para tocar ese trozo ¿En serio? Y ahora... Mm. Dice, encuentra el lazo, pero si hay lazos por todos lados. La dije, macho. Dice, encuentra el lazo, pero se si han puesto han, han puesto lazos para que lo encuentre. Dios mío, te voy ganar para abajo. Vamos. Como... Dios mío. venga guarda, total, si no pasa nada si, si soy un gladiador que me han quitado la habilidad de correr como teníamos antes eh, el sprint, ahora pues ya está Nos jodemos, somos lentos porque nos pesa el culo que es obvio, porque llevamos armas muy grandes y lo más, lo más normal que seamos lentos no como antes que veía gladi, gladi corriendo que aparecía el conejo Terremoto. Muy bien. Terremoto, terremoto, terremoto, terremoto. Ah, bueno, para allá. Este era. Creo que el terremoto era una puta mierda de aquí. Pero porque no es normal que, te, que por la cuenta van a dar estima medio que, lo bueno como normal lo tendría tú que pillar si no, que guay ¿no? vamos lo curioso es que, aunque tardemos más con la modias en el EVR, pero mmm, no van a dar más experiencia parece porque he llegado a Germaro con el EV 42 y la modias en la con el EV 40 41 creo vamos, el vídeo que nadie ve es igual tanto para lo avalio como para lo modia y estamos en Helmaros. yo lo digo no sé por qué, no sé por qué si en inglés se llama el con k aquí la ponen con C. ¿Sí? encima Gelmaros. Dios mío, que lindo, y, eh, llámame el puto oso de los cojones. Allá con el Richel, el Richel me va a decir que vaya a filmar o a robar cosas. el Richel es el amor de gitano. Hola Clara, A no callar con la tía. Oyata. Y esto pues ya vais, nos damos un montón de cue, que si nos damos dentro de otro ¡Uf! Un vídeo que nadie ve tampoco y demás Pues bueno pues Nos vamos a dejar aquí por ahí, ¿vale? Hemos llegado al level 42 Creo que, que un level más que Eh Calla Cate Creo que un level más que Lelios el y ya os digo, Helmaro y Ingison no sé cómo estarán en la 6.2, no sé qué habrá cambiado, ¿vale? Pero a ver si subimos rápidamente y estamos en la cruz, ya mismo dando por culo. Sin más, un fuerte abrazo de parte de esquila y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.